Eh, William Hernández, la visita del ministro en el día de hoy en San Francisco de Macorís ante una múltiples necesidades que imperan en el ámbito de educación en San Francisco de Macorís. Bueno, lo, lo primero es que uno lamenta que como Asociación Dominicana de Profesores conocimos de la noticia a través de otros particulares, no nos pusieron al tanto de la misma, es una falta de cortesía, de delicadeza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 peor la situación. Entonces uno espera, eh, espera en Dios, espera en la prudencia, en la tolerancia que el ministro a partir de ahora resuelva las necesidades de San Francisco de Macorís, porque nosotros no vamos a desde de la lucha independientemente de las amenazas que están haciendo desde el ministerio. Cuestión que no es correcto ni ayuda a Haber una paz laboral como la que debe existir en el Ministerio de Educación y nosotros, el sindicato, que quiera se o no se quiera, antes de que el ministro y todos sus funcionarios fueran entes públicos, eran niños cuando este sindicato se formó y la lucha por una educación realmente de calidad, bajo el respeto, bajo el amparo de la ley 6697, yo creo que es fundamental y esencial.